Estamos en los edificios de Coca en Polanco. Ah, no, ¿verdad? ¿No? No se parece Nada. Sí, es del mismo arquitecto Carlos Peli. Carlos Peli. ¿Dónde estamos entonces? En es En las torres Petronas. ¿Esta es la maqueta? Vamos a subir ahorita hasta allá arriba, estamos esperando nuestro turno. Estamos en el vestíbulo, Ahí una tapada, en el vestíbulo de las Torres Petronas tenemos a las 6.15 nuestro boleto. Aquí los, los van dividiendo por boletos, por horarios. Nosotros reservamos por las 6.15 para ver el atardecer desde allá arriba. aquí en el elevador para subir a las torres petronas eh, y, vamos. Ah, y las pantallas del elevador están proyectando es como si fuera panorámico pero es en realidad son imágenes ya no. Estamos en el puente que une A las dos torres gemelas Y ya estamos Acá arriba Ahora sí Ahí está Kuala Lumpur Mau A nuestro hotel Es el hotel maya Es este Y Mau acaba de dar el dato Me dijo que esta es la altura más o menos a la que está el World Trade Center de México Esta es la parte más alta uh -huh. Ahorita apenas estamos en el puente que une las torres Y vamos a subir a otro mirador que es más, más arriba Ya estamos en, puen en el puente que une a las dos torres gemelinas de Cuala Las Torres Petronas este puente y está a 173 metros de altura uh -huh. Y lo interesante bueno, es que soporta el viento y todo lo, este, Pues hay vientos muy fuertes Pero gracias a que no está, no está pegado dentro de los dos edificios Es como, como puede soportarlos O sea, no, no está pegado para que no se rompa no. Ese es un dato interesante bueno, ensinamos una escala aquí y vamos a subir hasta el buen Y nosotros, y nos 450 y alguien te confirmamos en la descripción y podemos ver todo para el son las 6 y media de la tarde otros, y vean, el atardecer, está increíble. Hoy llovió, pero ya ahorita que es despejó el espejo del cielo, entonces podemos ver todo perfectamente. Vean qué padre vistas geométrica. Aquí son musulmanes, hay mucha población musulmana. Entonces, eh, el arquitecto quiso tener, bueno, como ese concepto de las formas geométricas de, de los musulmanes en, el, en la arquitectura de estas torres. Uh -huh. Y también, bueno, es toda de acero. Son todas de acero las torres gemelas. Y son las más altas del mundo. Uh -huh. Actualmente son las más altas del mundo en una de las torres está Petrogas y en la otra torre está... no hay oficinas y también no hay departamentos Hao? Ya realizamos la visita al Mirador de las Torres Petronas. Eh, está muy padre la, la vista desde allá arriba. Me gustó mucho el, el tour que nos dio, el pequeño mini-tour, mini-paseo. Mini porque te traen súper rápido, corriendo, te, y es por tiempos y por colores te van organizando. O sea, nuestro grupo era la etiqueta negra y entonces teníamos cierto tiempo para ver, este, para estar en un mirador y para estar en el otro En total, bueno, sí fue una hora, pero se nos hizo muy poquito tiempo Ahora nos vino a crecer este chinito, algo, no sé qué, qué era, ni le leímos eh, Bueno, eh, entonces sí está bien, solamente que aquí no te puedes quedar el tiempo que quieras admirarla como en, otros, en otras torres, uh -huh. sino que te traen muy controlado el tiempo pero aún así, la verdad que es algo que vale mucho la pena. Sí, porque prácticamente como dice Marisconcita. Entonces nosotros habíamos sacado la de las 6.15 y eh, nos pasan primero al puente. Eso sí, te pasan por aquí. Si sí te hacen pasar el puente y después ya te suben, el mirador es de este lado. Entonces, es, el mirador es muy pequeño y ya después de ahí te bajan y te dicen adiós y también les decimos adiós.